La televisión tiene más alcance. 6 millones de personas ven televisión. 59% de hogares en toda la República tienen televisión. Televisiete cubre con 40 repetidoras todo el país. La televisión tiene más alcance.